Ya estamos hablando Oye, ¿y ¿Ah? el micrófono? ¿Ah? ¿Y este el micrófono? ¿Se escucha por... como el pico? No, se escucha como el pico, weón. Se escucha como el pico el, el último pico? video, que es los últimos tres videos que soy un ocupado el audio del micrófono Por razón como el pico, bro? Por razón no entiendo ni una, wea. <risa> No, yo creo que es un problema del audio Es <risa> el problema del que habla ¿Te pusiste, te pusiste por Apex? Fue una partida. ¿Y ganaste? Verdedor mm. culiado. Lo maté a uno. Qué lo malo, maté a uno, güey. Ah, no. Llegué así, pá, mate maté a uno. ¡Ah! Después lo rematé y después yo. era peñé. el de tu equipo? Sí. ¿Tienes jugado algo menos rata como el Fortnite O como Minecraft. Minecraft. Minecraft. <ríe> Roblox, güey. Bueno. LOL Me tiré a toda la comunidad. <risa> <risa> <risa> ya, Hectorino... ya, ¿sí? <risa> Hectorino eliminado. Me tiré a todos, güey. Ya, buena cabrón, estamos hoy día. Vamos a abrir este producto que se llama Narma, la guerra de Cali. No. ¿Cierto, Héctor? El regreso del Jedi. El regreso del Jedi, exactamente. <risa> Dharma en regreso del Jedi. que No sé cómo ven. Que es el último producto de Dharma? No, porque eso. si se dieron cuenta, Mito Leyendas cambió la foto de perfil. Sí. Yes. Por Guruguru. Por Guruguru. <risa> Métese sí. leyenda de Guruguru. <risa> Edición Guruguru, no. edición profesor Rosa, tres ¿sí? cartas. Edición Producción Rosa. Ya, así que eso y bueno, según las cosas según cuando cuando, cuando anunciaron la. Una de... cara legendaria, ¿Guru legendaria, sí. <risas> y la y la descripción como <risas> habla Guruguru. Exactamente. Aquí, <risas> sí. lo, lo, lo, lo, acá. Ya. Según lo cuando.. Ah, <susurra> la concha, claro. Según según la gente de Mintus Aliendas, cuando anunciaron este producto dijeron que iba a traer algo. Especial adentro Una sorpresa No ni una wea Una sorpresa No hay nada Es una sorpresa sorpresa que viene vacío Las malas lenguas dicen que son cartón promocionales de la edición que se viene en marzo ¿Dominio? Dominio. ¿Nadie sabe? ¿Cómo lo voy a leer? por No Ahí dice la wea lo voy a leer Eh no, no lo voy a leer ¿Qué dice? ¡Oh! No lo tenías. Oh, oh, oh. Y un código para el juego. Online, ¡eh! eh ¿no, viene? No. No, no, viene. no viene, No, no viene. Te cagaron, Ron. Un... No te viene la cajita. ¿Llamemos ¿Qué? Juan M. y L? Juan M. y L. ¿Cómo lo cachas? M. y Es una ¿Qué? sociedad. Es la sociedad Juan M. y L. Ahí está la cajita que tiene una historia. <risa> ya nadie se ve eso. Pero bueno, ya abren las cartas me <risa> quita la hueá? No viene nada más, ¿Qué sé, ¿No es chocolate? Me chocolate, weón. Listo. Será. Adiós. <risa> viene, físico, por favor. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. ¿Me es con los sobres? tres, Ya, ahora los sobres. ¿Qué estabas buscando aquí, Víctor? Malokio. Tres Exactamente, tres. Malokio y Rishola. Maloki malo legendario, bueno. Legendary Maloki. Estamos buscando las trichulas, estamos buscando los Maloki y estoy buscando, buscando los cerotes, como siempre. Kupri. Este lo hemos visto como mil veces. Pero que... Crear fuente y. Que no les queda al revés, no mal, la Namura. No, lo único que hay que crear fuente al revés, bueno. O Porque no bajan. Ya, pues, déjate de, de, de es Deja los pueblos con el tranquilo de la un 4 cuatro años ya los culiados ya. Pero si les quedo manco, güey Es Como cacero, wea. Sí, Hay que wear no, no, los malos. Igual que cacero, de las vamos a ver. No, a ver. A ver, por favor, ¿No, ¿no? la? Sí, tú puedes verla la. ¿Pero estos son de esta edición? Sí. Exactamente. Ah, pero estas no son las expresiones No. Creo ah, que no, las lo ya allá. que vienen aquí. A ver. Tu chiquito sacamoco? No. Me muy yo, toda la wea de cámara, weón. Me mueve en la mesa, esa es la que se ha pasado. Estamos la mesa. No, alguien me está.. Alguien de ustedes dónde me está viendo en la mesa, weón. Yo. Tú. ¿Ves <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> oh, ¿Pues arcoiris? Oh, es como el dragón arcoiris el archienemigo <ríe> Esta hueá que sale mil veces, el tag mahal. Vishnu chulo. Vishnu. No hay Vishnu, Y no hay nada. Más. No hay trichula. esa no hay del Vishnu se cada rato Es verdad. No me quiere carteres, me solo también. Las pichulas también las queremos Habla por ti, por favor. Estoy hablando por el canal está hablando por el canal. Mira, no. aguantáislas. ¿Qué te voy uh, a trichula. Bayou, muy bien. Es una trichula, weón. ¿Tenés como 8 de esos ya? No, no tengo 8 de esos pero. Casi, tengo 7. No tengo 7. Es el 7. Bien, me salió el este tercer que quería Tienen 1, 2, 3, 4, 3 Te lo olvido ¿Verdad? ¿Ah? Tiri, tiri, tiri, Ah, no, pues no puedo ¿no? No, pues se fue la chucha, Juan Di sí, moneta, saltó toque. No, pero creo que esas cosas no, si sí, no... ¿No ganamos? Sí Soy yo, sí que sí Sí, Mart no, sí Martín, sí El rumbo me ofreció un chocolate, saqué y la hueá estaba vacía sí. <ríe> pero... No había chocolate, me... me... me estafó ¡Aaah! Tercero ojo ¡Aaah! Ah. Y ahora que nos quedan con nosotros vamos a las promocionales ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Qué, ¿Qué en Random? Sí, la ¿La buen random buen... Vamos a hacer un paquete de videos <risa> <risa> Para Un pack <box> de pizza <risa> <risa> <risa> Grande Batra Debata, perdón Errante, cuando este de entra en el juego elige un aliado de controles Si está tratan tanto de reserva de oro, ese aliado tiene inmunidad Aliado de coste 2 o menos tiri, tiri, tiri. Gran Cali, Ancestral 3-5. Indestructible, como esta aliado entra en juego, si todos los elevados de control son ancestral, puedes cerrar una carta de tu mano para destruir hasta dos aliados objetivos de coste 2 o menos. Y por último el Azura Kali. Entonces gira una vez por turno. Si todos los eleados de control son sombra. Cámara, por favor. Conche tu madre, weón. Ahí está. Ahí se lee, po, weón. Si todos los aliados con todos son sombra, puede destruir el aliado con todas para desterrar el aliado objetivo oponente un juego. Martín Ya, vamos a incluso ahora Si hubiera sumar... No, pero puede destruir los aliados con el sumar y después los jugar al cementerio. No, si hubiera sumar. No, no, no, sí, no, es su... oh, voy a tener a la... ¿Ah? no, roto, Me además, no, no, no, no, no, sumar no, no, <risa> <risa> garuda y otro, otro, otro, otro monumento ¿Cuántas ¿Cuántos de estos monumentos? Como cuatro de del puente a mismo? Eh? El cuatro de ti El El El cuatro de estos. El cuatro de El cuatro <risa> El de El frente, <risa> 6 porque el hueon eh, ¡Oh, <ríe> Y el weón le quedó al revés el puente Y, y lo Ya lo... ¿sí? Y después lo estaban haciendo Y nadie vio que la wea estaba al revés ¿Te dais cuenta o no? Es que ¿Cuántos weones han hecho los cálculos y 980, no sé hecho los tentados? funciona, weón ¿no? funciona, <ríe> trust me <ríe> ¡Increíble, weón. Just works nada, ah, no compensamos ¿Cómo? Teóricamente... Ya, puede fallar porque es como teoría. Pero empíricamente veis que la weá está quedando al revés y continúa ahí. No, ¿Eso se parece al que te adivina, te adivina los personajes? ¿Cómo se llama? ¿En internet? Akinator? Ah, ¿Eh? ¿verdad, wey ¿Te adivina los personajes, wey? ¿En qué personaje estoy pensando? No es sé, esto? En, en Guruguru. <risa> <risa> sí que la intenta. No que Si sí. te llegaste a probar que probó como 30 50 bla de ese. es pájaro? Sí. La primera pregunta que hace ahora ¿Es Es jururu. <risa> Holy shit. Holy <risa> shit. Y la segunda eres tú Héctor, ¿vale? Un <risa> palo. El amigo empezó <¿verdad>? rosa. Esa es la segunda pregunta que hace. <risa> <risa> no sé, era tercera ya. La anchoca, weón, bueno, Esa no te había salido? Si, sí, se sí, había salido como otra persona. Ah, y. Ya, en puta, el trichula culiaba nunca. No, salió, te salió uh, nunca, trichula, no me salió nunca trichula, weón. tú la chicha. Vamos a hacerlo. Un... Vamos a comprar un display y vamos a ver hasta que nos salga trichula. Si no. Vamos. Vamos. Exacto, no, exactamente, es este ustedes me van a bañar en esto. no bueno, tengo recursos para. Y vos crees que nosotros uh -huh. tenemos. Sí, por ¿No? no, supuesto que tiene siempre recursos No, no le doy 20 minutos. Para que caché que estamos pocos, bueno, güey. Te debe Estoy el plato yo a los 20. Pero menos 20, güey. Bueno. ¿no? Oh, güey, bueno, qué chistoso. Y esto es para el cartón por cartón. Exactamente, buchero, <risa> <risa> que onda. Buena si pueden, pueden ver para allá miren Estamos esperando las cartas por cartas por cartas Ya Listo 3 2 1 Acción Pero mismo para que salgan en el video el video coger Eso Esta no me ha salido sí. así no me ha salido También También También Vaya, muy buscada Ahora tengo los tres, Los voy los en el mazo Y voy que el mazo Poco roll El, Poco el Han El Aquí. Garuda Oh my god Look at that sexy mustache De la ADS, pero... <tose> Y por último, Ultra real Vishnu Y ahora, y ahora Héctor Nueva edición Dice <muchas> <muchas> <muchas> Nueva edición y tiene cuatro simbolitos Espartano Aliado, será... Bonito tres pies que son, buenos. son pies Sí, sí ¿Dónde no, no es está mi torpedo? Gracias. ¿Y son pipo? ¿no? Sí. ¿Y sabes que el griego tenía tres, tres pipo? Sí. Tenían cuatro. Oh. cuatro sí. Se transformaban en cine y iban a... El mismo que dice aquí... Ah, vaya, leí, lo jurió. No. no. Pongo en velocidad por 10. acá sí. alta, Ah, dale, lo ah. jurió. El, el, el tímido. Ah. El, el coqueto. Ya, pues, jurió, deja de pincharme las pelotas, y aquí están las cartas, choro, aquí están las cartas Y ahí está el nombre de la edición Olimpia, Héroes Inmortales Estoy seguro que todavía están muertos No, pues bueno ¿Ah? ¿Te, apuesto una ¿Te apuesto que no va a salir wey? ¿Qué? Herber no va a salir No, no tiene héroes la No dice. tiene héroes la wea, exactamente nada aquí para acá eh, ¡qué bonito ¡qué hermoso, ¡qué hermoso Y ahí la gente chat. ¡La carta wea! ¿No? ¿Nosotros? Ustedes, no ir a Me la dejaron wea Primera carta, dice 4-4, héroe. ¡Mira! Un héroe. ¿Eh? Milagro de Dios. Alejandro el Grande. el caballo? El caballo. ¿El caballo. No, vaya. Está seguro que era el caballo. Ya, Furia. cuando este aliado haga daño de combate, si controlas dos o más aliados héroes, mira la mano del oponente objetivo. Puede jugar un aliado de coste 3 o menos de ahí sin pagar su cuesta. Luego su oponente roba una carta. Si tu oponente tiene héroes, mejor. Sí, pero Ptolomeo Cuando este aliado entra en juego Roba una carta por cada otro aliado héroe que controles Una vez por turno en respuesta a que otro aliado héroe sea Que controles fuera a salir del juego Por un efecto oponente Puedes desterrar un aliado que controles para prevenirlo 2-2 héroe Ah, chucha Caritis. Sombra, 1-1 En tu masa vigila una vez por turno Voy a parajar un aliado sombra de tu, tu mano Para buscar un aliado sombra En tu masa en tu mano Llambrero, llambrero. Bueno. Y por último Sila ¿El qué? Porque a los sombras le andaban harto harto carta nuevas cartas nuevas Sila Sombra Cuando salido, entra en juego Si no Si no apagas su coste uh -huh. roba una carta Que buena carta ¿eh? <ríe> ¿Ya? Entonces si una vez por turno puedes descartar a un leado sombra a tu mano para destruir a un aleado oponente del mismo o menor coste. Oh my god, oh my god Diez Luquita Raúl No, 8 para el pico ¿Por en 10 porque no quiere que me haga pico Exactamente, yo me, me, me aburré que me hicieran el pico Has ganado bueno. todas ¿Sí? últimamente Mentira esa wea güey. Me ganaste o no? Sí ha ido Todas últimamente ahí están las cartas promocionales <risas> que pero cumple. Toro mío y Alejandro. El tula No sé si vos, si vos lo conociste. Por o sea. supuesto. Tenía la media tula. <risa> <risa> bueno, cabrón, eso fue todo por ahora. ¿Qué que le diga? Si corta el video no me va a pasar, tío. Yo no corto, el video. No, no. Héctor, el único que hizo la raja de ti, hueón. ¿Qué? El uno te salvó la raja con lo, lo que dijiste con eso, weón. Yo no, hermano. No han pruebas de eso, sí Si tengo pruebas, no me voy a original con tu tu mano, la vez, ¿sí? Lo que es esto, claro. Un fotomontaje del audio, claro. <risa> <risa> ya, bueno, Gabriel, claro, eso fue todo por ahora. Nueva edición, en marzo, supongo yo. Olimpia, héroes inmortales. ¿Y esas cartas se pueden usar ya? No, no, con el no, con el no, no, no, no, no, la no, no, no, no, no, la no, La no, no, no, también no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,